Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo bloque de la tarde del foro eh, Desafíos de la Educación Superior en América Latina, organizado por, por Claxo en el marco de esta novena conferencia. Eh, a nombre de, también de la eh, que quien, quien apoyamos el desarrollo de este, de este foro, eh, como les decía, estamos en, eh, empezaremos entonces la, el segundo bloque de, de la tarde y em, empezamos por el panel que se llama Mirando el derecho de, a la educación desde la perspectiva de la, del acceso a la educación superior del sur global. Eh, cederé el micrófono a Javier Campos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Astral de Chile, ...para la conducción de esta moderación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Sergio. <ríe> eh, muchas gracias a todos, a todas ustedes, los participantes por venir a escucharnos. Este foro eh, es parte de una iniciativa mayor que los eh, diversos, eh, que diversos grupos de trabajo de Claxo en conjunción con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y en conjunción con el Consejo Africano de Ciencias Sociales, eh, están o preparamos a partir de un trabajo que venimos realizando hace un año para ir pensando las diferentes matices, las diferentes eh, lentes con los cuales eh, podemos entender y comprender lo que significa el derecho a la educación en clave de sur global. Entonces tenemos invitados aquí del de Consejo Árabe de Ciencias Sociales, eh, el, el, el Gisiri y, y Rey Langstem, quienes son los que van a eh, comenzar con esta eh, dando sus presentaciones sobre el tema en cuestión. Y luego vamos a continuar con las compañeras Noelia Enris y Sibel Lima, quienes van a traer un poco más de la perspectiva desde Sudamérica. La importancia de este, de este espacio es que estamos aún en proceso eh, y en una reflexión que... Eh, Queremos eh, mantener y continuar sobre cuáles son las implicancias de pensar el derecho a la educación fuera de lo que ha sido la hegemonía del norte sobre este tema. Entonces, eh, para comenzar nuestro foro, voy a dar la palabra a Mushira. Eh, estoy pensando que cada uno eh, puede tener eh, diferentes cantidades de tiempo, pero si se pasan de los 20 minutos les voy a avisar para que eh, vamos para que la idea. Ah, sí, hay eh, traducción eh, simultánea para los que necesiten eh, pueden encontrar allá en la parte trasera. Eh, así que porque eh, de las charlas van a ser en inglés, otras en portugués y otras en español. Buenas tardes a todos. Bueno que se quedaron con nosotros esta tarde. Lo agradecemos. Yo soy Bushira Episeri. Vengo desde Beirut, del Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Y para los que no saben nada de este consejo, es una organización hermana de Claxo Tienen una misión muy similar, sobre todo la mejora de las ciencias sociales en la región árabe. Damos capacitación y tenemos publicaciones para diseminar el conocimiento y también el establecimiento de redes. Este proyecto que estamos emprendiendo junto con Claxo es uno de varios otros proyectos en los que también colaboramos con Claxo Es muy importante para nuestro trabajo sobre la educación superior en el, la región árabe y el objetivo principal de este proyecto es encontrar mecanismos para poder comparar y compartir experiencias desde la perspectiva de diversas historias y las situaciones actuales en cada región y tal vez dar distintos puntos de vista y alternativas a estas discusiones globales en cuanto al derecho a una educación superior. Ya hemos comenzado este trabajo, llevamos casi un año y en los últimos días nos reunimos como equipos para platicar sobre qué tanto hemos progresado el primer paso que hicimos en este equipo fue explorar el estatus de los datos sobre educación superior en estas diversas regiones en las que trabajamos para tratar de entender qué existe ya, qué hay, cuáles son los huecos, qué es lo que falta y qué podemos contribuir nosotros. Ahora, en una etapa tardía, vamos a profundizar nuestra comprensión de estos datos, realizando algunos estudios cualitativos en estos campos que pensamos requieren un mayor trabajo. Y en una etapa posterior, vamos a comenzar a trabajar sobre el derecho a la educación superior y las perspectivas del sur global, que es el título de este proyecto. Y por las reuniones que ya tuvimos en los últimos días, y incluimos a otros expertos que conocen mucho sobre este tema del derecho a una educación superior. Uh, pensé mucho sobre estos temas que se plantearon. Si les parece, puedo compartir con ustedes algunas ideas el tema del de derecho a la educación. Esto es lo que tenemos que pensar. Nos dijeron que cuando llegamos a la etapa en que pensamos el derecho a la educación superior, tenemos que ubicarnos muy bien en cuanto a... ¿Cómo ubicar la conversación? ¿Es un discurso que ya está cuando hablamos de derechos o es algo nuevo que apenas estamos trayendo debido a nuestra experiencia? Esto es lo que tenemos que entender. Con una breve mirada uh, a las convenciones más importantes que hablan del de derecho a la educación superior o a la educación en general, me brincó algo que tal vez debemos mencionar. Una de las principales convenciones sobre el derecho a la, la educación superior tiene muchas excepciones. Habla del derecho a la educación, pero aquí habla del mérito. Este es, digamos, algo distinto. ¿Quién tiene el mérito para registrarse a una educación superior. Y todos sabemos por nuestra experiencia, por lo menos en el sur global, todos sabemos que el mérito tiene que ver muchas veces con los ingresos y con la... Gente que por, tiene buenas calificaciones debido a su nivel económico. Entonces, eso es algo importante. Otro documento que también es muy importante sobre este acceso a la educación, esto surgió en los 60s, incluye la capacidad. La capacidad abre la puerta para la gente que viene con uh, antecedentes de desventaja. Uh, uh, llegan con eso, pero tienen el potencial de poder hacer uh, cosas muy positivas. Entonces, la importancia es que en estas dos uh, convenciones tienen estas... Uh, reservas o advertencias que debemos tomar en cuenta porque nos hemos estado refiriéndonos a ellos como puntos de referencia nos hemos referido a ellos como los dos documentos importantes que constituyen la referencia al hablar de los derechos a la educación so, hay muchas Reservas. Ahora, también el acceso y la disponibilidad. Aunque haya acceso a la educación superior y tengamos ese derecho, la pregunta es si hay suficientes lugares en las universidades. Hay, hay que pensar en todos los pasos y medidas que toman las universidades para limitar el acceso a la educación superior hay acceso, pero también entra el tema de la disponibilidad y luego un tercer punto que también hay que considerar y es un punto muy polémico, es si debemos considerar la educación superior como el de la misma manera universal como entendemos la educación primaria y uh, secundaria. Hay mucho desacuerdo ahí porque la educación básica... Uh, el, el primaria es muy importante y es obligatoria uh, porque es algo fundamental para la dignidad humana y para nuestra existencia como seres humanos. Pero esto no es lo mismo cuando se habla de educación superior. Entonces, muchos economistas piensan que realmente no es algo a lo que tenemos derecho de la misma manera como tenemos derecho a la educación primaria. Tiene que ver más bien con un lujo, no es lo mismo que una necesidad básica como ser humano. Y estos son los puntos que debemos reflexionar, porque sí han sido utilizados por distintos gobiernos de manera ecléctica para adaptarse o encajar a sus propias preferencias y sus propios contextos. Entonces, y, y a sus recursos, entonces se ha, ha vuelto muy de moda, muy popular, eh, no, decir que la gente, que, que los gobiernos no están obligados a dar educación superior y a economistas que piensan que es un bien privado, que es un privilegio que te lleva a otros bienes, a un mejor empleo, a, a poder a extender tus oportunidades en el futuro. Y entonces está tiene un valor y algo que te lleva a otras cosas, entonces sería como un bien privado y que no es la responsabilidad de la sociedad el pagar por ese privilegio que se considera privado. Y sobre todo, uh, otros economistas también dicen que, Muchas veces no se sabe si una vez que completas tu uh, educación superior, vas a estar dando algo a cambio a la sociedad, a que tal vez no vas a realmente dar algo a cambio de todo ese dinero que dieron los contribuyentes para tu educación. Esto es importante. Son los puntos que hay que tomar en cuenta. Y como dije, los estados han utilizado estos argumentos de manera ecléctica al, al hablar de estas distintas formas y los distintos contextos políticos, me referí a la región árabe, me enfoco en Egipto, el país más poblado de esa región con distintas universidades y la situación del gobierno egipcio en cuanto al derecho a la educación superior ha cambiado muchísimo desde los 60 s a la fecha. En los años 60, cuando el Estado tenía un enfoque socialista al desarrollo, la educación superior era garantizada por el Estado y también se garantizaba un empleo y estos privilegios ah, han ido disminuyendo con el paso del tiempo, hasta los setentas y ochentas, cuando comenzamos a ver ah, más universidades privadas ah, que se establecían y estaban aplicando sistemas duales de educación. Entonces. Uh, si tienes que pagar una colegiatura tal vez que solo los la gente con dinero puede pagar todos esto tiene implicaciones en cuanto a la calidad de la educación también hay que tomar eso en cuenta. Solo los que pueden pagar una colegiatura, por ejemplo, que enseñan inglés y francés, tendrían acceso a buenos recursos académicos y todo eso afectaría a la calidad de su educación y finalmente su acceso al mercado laboral. Me parece que todos estos son los aspectos del problema y son bastante complejos. Cuando vemos este concepto del derecho a la educación superior, al ver cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y cómo los gobiernos lo han ido implementando o no. También quisiera subrayar este punto de acceso a derecho a la educación superior en nuestros proyectos. No solamente hablamos de quién ingresa a la universidad, sino quién se queda la retención y quien completa su educación. Este es otro aspecto importante porque nos da un cuadro más completo. Pero también diría yo que el acceso se tiene que extender aún más para ver qué tipo de puertas están abier abriendo una vez que completas tu educación superior, qué tipo de oportunidades de empleo uh, vas a tener, qué tipo de derechos uh, como ciudadano vas a poder adquirir al tener este ac acceso a la educación superior. Es importante desarrollar esta comprensión más amplia uh, del acceso y las posibilidades que le da a la gente en el futuro. Gracias, Muchira uh, eh, también eh, desde la red hemos eh, comenzado a elaborar algunos estudios que nos permitieran eh, hacer un mapa un poco de cuál era el pensamiento, qué era lo que existía cuando se hablaba del de derecho a la educación superior visto no solo desde el acceso, eh, también desde las transiciones que van un poco antes del acceso, quienes ingresan, quienes no ingresan, también lo pensamos desde la retención quienes se mantienen, quienes se van, y pensamos también esto en diversas categorías sociales, pensando en diferentes manifestaciones de, de la opresión que se da en nuestros diferentes continentes. Entonces pensamos eh, mirar el género, pensamos mirar la etnicidad, el estatus migratorio, eh, la orientación sexual, y ver en el fondo quiénes eran los datos, que eh, quiénes se encontraban visibles en los datos y quiénes estaban silenciados, invisibilizados en estos espacios. Y bueno, ahora vamos a presentar lo que viene un poco el resultado de estas indagaciones que en cada contexto también eh, fueron eh, muy distintas en relación con lo que cada contexto y las condiciones políticas eh, que le rodean eh, es. Entonces vamos a partir ahora con el trabajo de, del doctor Ray Langstem, quien es eh, un Senior Research Associate at the American University of El Cairo, quien nos va a contar un poco cuál fue su proceso y su trabajo en torno a algunos eh, países del mundo árabe. Buenas tardes. Cuando surgió este un... tema, Shira me pidió que analizara ciertos datos sobre países del Oriente Medio y uh, del Norte de África. Y esto es algo distinto. Era distinto a lo que los demás estaban realizando, entonces esto va a ser un poco distinto a, a lo que ya se ha realizado. He estado viendo a Egipto, Jordania y Túnez y escogí estos tres países porque tienen buenos datos. Dos de ellos tienen muy buenos datos, otro no tanto. Tenemos estas encuestas de un panel del mercado laboral en estos tres países y la ventaja es que tienen datos muy detallados sobre la educación, sobre todo en cuanto a lo que es la secundaria técnica. Los datos secundarios técnicos que es muy crítico en Egipto y también en otros países del Oriente Medio, en Jordania, no tan importante como en Egipto. Y también utilicé datos de las encuestas de salud y uh, demográficos y luego también las encuestas de uh, grupos de indicadores múltiples que realiza UNICEF. Desde mi punto de vista, por lo menos en el Oriente Medio, el contexto de la educación es sumamente importante. Porque si vemos la educación superior en Egipto específicamente, el que tengas educación superior va a depender totalmente de la educación super secundaria que tuviste. Es un impacto directo, tanto en la, regi en la región, eso es muy, muy claro, según tu trayectoria en la educación uh, secundaria. En los tres países, comencé a ver la matrícula, el registro, porque en algunos sobre todo en África Subsahariana, hay muchos chicos que no entran a la escuela o que ni siquiera uh, van más allá de la primaria. Entonces, para ver quién está ingresando a la educación superior, tienes que comenzar desde el inicio y ver la trayectoria educativa de los niños. Estos tres países tienen una buena matrícula. Egipto, ahí hay más gente joven que completa uh, la, la, la educación secundaria. Pero en, en realidad en los tres países hay un buen uh, número de chicos que completan la educación secundaria. Y aquí es donde ya tenemos algo crítico sobre la trayectoria. En la educación secundaria, en Egipto, como el 60% va a lo que es vocacional y la probabilidad de llegar a la educación superior desde ahí es muy baja, muy, muy baja. Y en Jordania, solamente es como 12% de los jóvenes que llegan a entrar a, a la educación vocacional o secundaria, y la probabilidad de llegar a educación superior es un poco mejor que en Egipto, pero sigue siendo más bajo de lo que se llama como la educación secundaria académica. Hay unos factores clave. En Egipto uh, la uh, secundaria técnica y vocacional es importante, en Jordania es menos importante y en Túnez aún menos. Y en Egipto los que se salen de la escuela es muy bajo. Uh, en todos los niveles, si entran a un nivel por lo general terminan. Uh, la deserción por lo general se da entre el, uh, lo que sería como el bachillerato y la secundaria. Ahí es donde hay un mayor deserción. Pero una vez que los chicos entran a un nivel, incluyendo en la educación superior, es casi seguro que van a completar ese ciclo, ese nivel. En Jordania... La deserción del nivel secundario es bastante elevado, como 30%. Pero uh, en la educación superior, una vez que ya están ahí, lo completan. La deserción es entre 5 y 10%. por okay. Entonces, so, y también hay ciertas diferencias y algunas similitudes. En todos estos países tienen una uh, relación de uh, matrícula que es como de 30 a 35 ciento y esto viene de estadísticas de UNESCO. Pero hay que ser muy cuidadosos porque con esta uh, razón o relación de matrícula uh, en bruto incluye a todos los que están en la educación superior. Entonces, si hay gente que llega a ese nivel cuando son mayores y en la vida, eso te va a elevar el número de esa relación. Y en realidad, uh, no son los niños o no son los chicos, sino que también hay gente ya de más edad. Entonces, viendo las estadísticas de cortes y usando el LPMS y la mezcla de todo eso, como 30 a 40 por ciento de un corte uh, ingresa a la educación superior. El acceso a la educación superior ha aumentado con el tiempo, pero... La distribución de la riqueza de los estudiantes en la educación superior no ha cambiado de manera significativa. Continúa siendo el caso que si son ricos, si son, por ejemplo, de las áreas urbanas, tienen una mayor probabilidad de entrar a educación superior y esto ha continuado desde los ochentas. Dicen que la educa esto quiere decir que la educación estatal que se refiere a la mayoría de la educación Eso es gratuito en Jordania, Egipto y también en Túnez. Ahora, si vemos el género en Egipto, viendo los datos que tenemos Comenzando desde finales de los 80, había una igualdad de género en términos de educación superior en los 90, al finales de los 90, pero después esto ha cambiado en cuanto a la igualdad de género. diferentes grupos de datos difieren, pero mayormente las mujeres que están más cerca de, digamos, de la equidad y han obtenido equidad principalmente de género. En Túnez y en Jordania, las mujeres siempre han tenido esta equidad desde que tenemos datos de, eh, esta, de este siglo, desde principios o la última década o en el siglo anterior. pero se han movido hacia eh, inequidades más grandes eh, donde las mujeres ahora tienen mayores ventajas. Muy bien. En todos los tres países, las áreas rurales eh, tienen desventajas. Aunque en Egipto, las desventajas son muy claras, eh, eh, tal vez porque Egipto tiene una proporción mayor de poblaciones rurales. Ahora, la riqueza. Esto es eh, particularmente en Egipto. Este es un tema muy importante, un factor muy importante en Jordania y en Túnez. Eh, todavía se tiene un impacto muy importante. Claro, depende de cuál es el registro de a qué secundaria van. O, por ejemplo, una vez que están dentro, eh, esta secundaria eh, a veces tienen eh, un efecto pequeño, pero muy importante para que puedan entrar a la educación superior. Muy bien. El tema crítico en términos de todos los niveles de educación es la calidad de la educación. Y de nuevo, esto eh, se ve afectado por la región, se ve afectado por la riqueza, eh, menos afectado, claro, por el género. Tal vez eh, no hay un efecto en el género realmente, pero desde las etapas eh, eh, tempranas de la educación, los niños en las en diferentes regiones eh, tienden en las regiones pobres, digamos, tienden a estar más atrás, digamos, en cuanto a las habilidades de alfabetización. Ya sea que veamos, por ejemplo, los exámenes TEAMS o PILS, eh, eh, en todos estos países árabes están casi hasta abajo del nivel. Ahora, los problemas con la calidad de la educación continúan hasta la educación superior en donde los niños que sí entran a la educación superior, aunque hayan logrado eh, tener eh, eh, cursos importantes, por ejemplo, secundaria, exámenes, sin embargo, eh, no necesariamente son muy capaces de leer y de escribir eh, eh, buen árabe, no necesariamente eh, tienen eh, buenas habilidades de matemáticas o de otro conocimiento básico. La calidad de la educación es un problema muy serio en toda la estructura educativa. Muy bien, muchas gracias. No, no. No, ahora sí, muchas gracias, Rey. Eh, vamos a continuar con Sibel. Eh, ¿Estás preparada? ¿Qué pasa? Eh, De la presentación. Eh. Bueno, muy buenas tardes. Voy a intentar hablar un poquito para que mejore mi portuñol. <ríe> Todos estos días hablando yo creo que voy a mejorar Spanish, cada so vez I'm más. Eh, del, desde el grupo de trabajo Políticas Educativas y de Derecho a la Educación que hemos participado en esta, en esta red, con el otro grupo de interculturalidad y educación y con los dos consejos. Y ahí es una experiencia muy interesante, exactamente de interculturalidad, porque ahí tenemos distintas culturas y, y está, hemos aprendido mucho con esta experiencia. ahí o, Algunas cosas que voy a presentar hoy eh, fueron hechas muy... La, la mayoría por un colega que está con nosotros, Alciban Oliveira, que él sí es un um, especialista en la educación superior. No soy eh, de especialista en ese tema, pero ahí estamos intentando ver eh, el tema del derecho a la educación. Eh, y ahí pásame. ah yo paso. Me olvidé. aí está. Bueno, e aí também é... aí nos ajudado na me um... minha Ingrid, que me ajudado com toda essa apresentação aí que tem... que temos. Bueno. Ui. <risos> Ahí, ok. Entonces, ahí estamos haciendo el, el informe que tienen los tres países, que son exactamente Brasil, Venezuela y la Guayana. La Guayana inglesa es que en el, el Suriname tenemos un gran problema que la el página del ministerio está todo en holandés y yo he enviado un email para el gobierno, pero ahí no contestaron. Entonces, ahí tenemos países muy distintos, ves que Brasil tiene como 200 millones de habitantes, Venezuela 33 millones, y Guyana solo 750 mil. Y es que Guyana tiene una historia muy específica que fue colonia inglesa hasta 1966, y sabemos todavía que la lengua que se habla la mayoría de la población es el criollo, pero en la universidad se rige, en las escuelas se exige el inglés, miren, ahí ya tenemos un gran desafío para la población. Y otro grande desafío en este trabajo fue cómo acceder las informaciones, porque... Eh, estos tres países son muy, muy distintos que las informaciones disponibles por los, los ministerios. Entonces, yo me quería pensar que el derecho a la información hay que agregarlo al derecho a la educación, porque eso hace como hace la idea de democratización, de saber qué está, qué está pasando en los países. Eh, eso es, Está muy importante para saber que están acessando, que están ingresando, que están saliendo de la universidad, como habló Muchira antes de mí. E incluso justo este año, los tres países están haciendo su censo de población. Entonces, ahí Venezuela, Brasil y Guyana, todos tres están colectando datos, ahí que Creemos que no próximo ano vamos ter dados mais precisos quanto a, a Aí, Então, aí, temos que em Brasil há um censo específico, específico para, para a educação superior desde 1997, eh, e que é anual, eh, e aí há um Instituto Nacional de Estudos y pesquisas, investigaciones educacionais, que hay un censo de la educación básica y hay otro del, de, del superior. Y ahí hay muchos datos que son como microdatos que se puede eh, tomar esos datos, hacer eh, gráficos, tabel, tablas que sea. Y lo último que salió apunta una tendencia de, de crecimiento de matrículas, eh, y ah, pasó, pasó justo ese año que el gobierno de Bolsonaro, que todos ya lo saben, que, como habló Pablo Gentile, un monstruo, y ese año le pasó que sacó los datos ahí, y ahora no tenemos acceso a los datos, para tener acceso a los datos hay que hacer un planteo al ministerio, al instituto, todo un trámite ahí para tener acceso a los datos es que, como Alciván ya venía trabajando con ese tema hace mucho, entonces tenía esos datos ya en su computadora, en sus archivos. Entonces, ahí el primer problema de Venezuela. Eh, en Venezuela hay, como con todos los países, un Instituto Nacional de Estadísticas, pero ahí no es específico para la educación superior, no es específico para la educación, solo hay una pregunta que dice, si, si la gente está estudiando, no está. Entonces, lo que hay son memorias que publica el gobierno, Eso, las memorias son sintéticas, y el gobierno ya publica como, como si fuera un PowerPoint, y ahí ya están eh, como para analizar, entonces es más difícil tener... Eh, los mismos las mismas análisis que tenemos en Brasil. Entonces, ahí publicaron recién, eh, y ahí se dice que al final ha crecido todos los indicadores durante el proceso bolivar, bol, bolivariano, eh, ha crecido todo eso con el gobierno de, de Chávez, y, pero ha. Ah, con las crisis que Venezuela pasa, entonces hay una, una caída, mucha decepción en, en las universidades, entonces eso publica. También en Venezuela, eh, eso, hay algo, en Venezuela encontramos algunos papers escritos sobre la educación superior, pero en Guyana todavía no lo encontramos. No hemos encontrado ningún paper que, hagas, que hable específicamente sobre la educación superior. Hay algunos artículos que hablan de la política um, general, pero no de la educación superior todavía. Y en Guyana me quedó muy interesante porque ahí hay el Ministerio de Educación en su página web, tiene como esos. Esos informes que son anuales, que están desde de 2013 hasta 2018. Ahí hay como tablas que tienen las matrículas de, de, de la básica, del primario, secundaria y de las, las dos universidades públicas que hay en el país. Y ahí tienen los datos bien detallados, pero no hay síntesis. Entonces, ahí tienen que tomar los datos separados para hacer alguna síntesis. Otra cosa muy interesante eh, en Guiana es que hay una, como llaman ellos, una cultura de planos. Es, hay un apoyo del Banco Mundial, de UNESCO ahí, ahí, por ejemplo, hay un plan específico para educación secundaria que han hecho para Banco Mundial, y, y todos estos planes tienen una preocupación muy grande con las pruebas, con los resultados, y eso es interesante, es un tema que se puede desarrollar en otras investigaciones. Entonces, ahí en esos planos hay algunos datos interesantes que lo tomamos, por ejemplo, en el último plano se habla que 55% de la, eh, de la población está en la pobreza, de estos 55, 19, en la extrema pobreza. Entonces, y mismo que a ese alto índice de pobreza, la universidad es paga. Entonces, ahí queda un problema muy grande para las personas más pobres, ¿no? Y, y cuando fui a estudiar la historia política de Guiana y vi que entre 1968 y 1985 estaba ahí un gobierno socialista que estaba ahí trabajando junto con Cuba y en ese momento las universidades eran, eran gratuitas. Y ahí ese gobierno ha desarrollado algunas experiencias de de colegios, de, de institutos, eh, socialistas, eh, algunas experiencias incluso con sindicatos, eh, pero eso no hay más. Ahora está el Banco Mundial y todas sus, sus trampas. Eh, entonces, en Guyana solo hay dos universidades, la Universidad de Guyana y otra que se, eh, se llama Cyril Potter College que es específicamente de formación de profesores. Bueno. Y, y ahí son pagas y no es barato. Y ahí está, en Venezuela hay distintos tipos, hay universidades, hay, hay institutos y hay algún conflicto entre las universidades sobre autonomía, porque hay algún artículo que yo puedo, puedo leer, que dicen que el gobierno no respeta la autonomía de las universidades, hay otros que dicen que sí, entonces hay, porque hay universidades que fueron creadas en el, en el marco del gobierno de Chávez, que son distintas de otras que estaban antes, y ahí hay que estudiar mejor, y, pero son gratuitas. Em no Brasil também há distintas, como universidades, institutos federais e universidades estaduais, e são gratuitas lá, cursos de grado e de, de pós-grado. Mas, se em Brasil são gratuitas, há um sistema, há um exame nacional para poder aceder à universidade. Então, isso já é uma dificuldade para as pessoas que vêm de la pobreza, y que, y que en Brasil tiene un problema grande porque las personas pobres están en las escuelas públicas y ahí está más difícil que van a la educación superior. Entonces, genera un problema de desigualdad muy, muy complejo porque el eh, este examen nacional, incluso está muy complicado, se rige inglés, ahora inglés o español, eh, también se puede hacerlo, pero eh, me imagino que está incluso difícil. Lo que ha hecho el gobierno de Dilma, Rousseff, exactamente, es una ley de cotas que hizo fue una demanda de los movimientos sociales. Entonces, hay una ley de cotas que incluye a negros, pueblos indígenas, que fue exactamente del Partido de los Trabajadores. Bueno, en Venezuela eh, hay una prueba, hay un sistema nacional de inscripción, es gratuito, es obligatorio tanto para pública como privada, y se toma en cuenta eh, el desempeño en el ensino medio eh, secundario y, y criterios socioeconómicos. Y el gobierno que elige las personas que van a entrar en ese sistema também aí há alguns autores que estão criticando esse tipo de critério que dizem que não é claro, pero é bem distinto dos outros. então só para aquilo, para, por, por curiosidade eu fui a buscar uma foto nas webs web da Universidade de Guiana aqui, aqui, ah não Que es otro lado. Aquí. aquí está la Universidad de Guyana y aquí está el, el college, eh, que es como una facultad de, de, de educación para nosotros, un instituto de educación. Eh, ah. Aquí solo una foto de una universidad en Venezuela, hay muchas. Y aquí de Brasil ya, aquí la universidad que trabajamos en conjunto con la fundación que yo trabajo, trabajo en conjunto con esta universidad, que es la Universidad Federal Rural de Pernambuco, y la de Minas Gerais, que estamos aquí las, las dos. De eso. Y el destaque que, que me quería pensar es que, con todas esas desigualdades, pero tenemos en todo, por todos lados universidades que tienen muy buena estructura, entonces ahí busqué todas las estructuras de, que estaban en la universidad y parecían muy, muy buenas. Entonces para pensar, porque si uno va a las escuelas públicas, no tenemos tanta estructura tan, tan linda como esas. Entonces ahí eh, otro tema para pensar. Me quedo todo atrapado con eso. Y ahí solo para pensar que el marco del gobierno Lula y Dilma. Eh, se amplió el número de universidades. Eso también pasó en Venezuela, pero aquí me quedó muy interesante, porque aquí está en 2005, cuando empezó el gobierno Lula, y en 2019 cuando está eh, el principio del, del gobierno que está ahí. Entonces aquí ves, se ve, esta zona tiene muchas más universidades. Aquí, yo vivo aquí, en esa zona... Y aquí es una zona que está más pobre en, en términos de desarrollo, y aquí están muchas universidades. Hay un incremento ahí de 22.8 de cupos, de, de, de vagas, y el gobierno Lula y Dilma han hecho 18 universidades públicas y 173 campos, campos en ciudades diferentes. E se priorizou aí hacia dentro. E aí, em Guiana, temos um, mais ou menos de 2013 a, do, eh, a 2017, temos quase os mesmos números, não ha cambiado muito. E se si tomamos a idade de 20 a 24 anos, temos uma tasa bruta de matrícula en torno de 7%, que es como una de las más bajas de la región. En Brasil tenemos ahí, eh, tenemos la posibilidad de saber cuánto tienen en femenino, masculino y todo eso. eu pasar aquí. En Guyana tiene incluso datos por sexo que hay muchas más mujeres que hombres, el doble. Y de concluir, tenemos una desesión de 80%. Aquí. Y solo para terminar, eh, hay dos temas que quedaron eh, importantes para nosotros, uno que es sobre la interculturalidad y la actuación de los movimientos sociales ahí. Entonces, en los tres países hay pueblos indígenas movilizados en torno del derecho a la educación, en torno de, de todos sus derechos, pero en torno del derecho a la educación. Eso queda muy importante porque eso hay en los tres países, pero en Guyana ha desarrollado muy poco, muy poco sobre ese tema, casi nada. Tiene ahí los planes, los planes, pero, pero sí, hay movimientos sociales para plantear eso. Y otra cosa también que quedó interesante son eh, los movimientos campesinos, ¿no? la vía campesina que está ahí, como habló ayer, el Movimiento Sin Tierra, que muchos lo conocen, que es el más grande de Brasil, también la Comisión Pastoral de la Tierra, y que más importante es que estos movimientos han logrado eh, desarrollar cursos específicos en la universidad desde los 90, el 98, ahí de, de, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Y, a, y ahora, por ejemplo, hay un otro tipo, tipo de curso que es de agroecología. Y ahí dice, sin pruebas. Entonces, hay un acceso distinto para estos cursos de agroecología, que están eh, relacionados directamente con los movimientos sociales que están ahí. Que están. Y eso también hay en Venezuela, el Instituto Agroecológico. Y hay también, como aquí en México, la licenciatura intercultural indígena. Y con eso... Solo para decir eso, para decir que quedan algunas preguntas, para, solo para cerrar que sería cómo pensar la influencia del gobierno de izquierda en la creación y ampliación de política de acceso y permanencia, pensar un poco cómo habló Mochira, si la educación superior es un derecho, porque en estos países no es obligatorio, y que da cuestiones pendientes de interculturalidad, de desigualdad de clase, raza, género, que no pueden ser explicitadas por los datos que tenemos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Noelia Enris. Yo formo parte de la red eh, representando al grupo, al GT de Interculturalidad y Educación. Inicialmente eh, se incorporó a la red en Elsie Rockwell, que es eh, miembro de nuestro equipo de trabajo y coordinadora del mismo. Eh, pero bueno, luego ella este, nos pasó la posta y continuamos el trabajo, Mariana García Palacios y yo. Para este informe particular trabajamos junto con Ana Carolina Hedge, que está acá conmigo, y con eh, Rocío Aveleira. Eh, voy a tratar de ser ordenada. Eh, lo que eh, vamos a presentar acá... ¿Me pasas, eh, Sibeli? El... Ah, quiere... ¿Cómo es? Para abajo. ¿Cómo? Para el de que, que... Este. Sí. Bien. Eh, bueno, me gustaría primero decir que en este foro, en la mañana, en las primeras horas de la mañana, eh, se habló de la necesidad de una transformación profunda del sistema eh, de educación superior. Y que quienes hablaban eran gestores de política pública, actores claves de, de esa transformación. Eh, y en, que entonces me parece importante que, eh, eh, que se complete el día incorporando también algunas miradas respecto de por dónde podría producirse esa transformación. Eh, este trabajo, tal como lo explicó Mojira y lo explicó Javi y, y lo explicó también eh, Sibeli, sistematiza información, información cuantitativa e información cualitativa. Nosotros no generamos información, sino estamos solo sistematizando datos, al menos en esta instancia. Eh, Dado que mi lugar de pertenencia es el Grupo de Trabajo de Interculturalidad y de Educación, como se imaginarán, la variable intercultural fue a la que más atención le prestamos. Nosotras abordamos en esta sistematización 11 países, que ustedes pueden ver ahí en la foto, pero igual voy a leer el nombre de cada uno. Abordamos... Eh, Argentina, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Eh, metodológicamente trabajamos, como ya explicaron las compañeras y, y el compañero, trabajamos abordando materiales que pudimos encontrar disponibles en sitios digitales, materiales estadísticos y materiales de investigaciones de colegas. Revisamos o utilizamos para este informe entre 15 y 20 fuentes por país. Revisamos más, ustedes ya saben cómo es eh, todo eso. Y lo que me interesaría, eh, eh, incorporar bueno y revisamos en, en, tres, en cuatro capas que, so que Javier ya explicó antes, que es la transición, la matriculación, la retención y el egreso como mis compañeras ya hablaron de, eh, y, y Ray también, hablaron eh, de la transición y de la matriculación, y no tenemos muchos datos eh, diferente en los países que relevamos respecto de los conflictos que ellos ya presentaron, que tienen que ver con la, las dificultades en la vinculación entre el nivel medio y el nivel este, superior, eh, y a su vez las distintas modalidades de inclusión que tienen que ver con exámenes de ingreso, eh, promedios del estudio, eh, del estudio secundario, bien digo, eh, o cursos y las diferencias que ellos también ya presentaron que ofrece la educación eh, pública y la educación privada en relación con esto. Lo único que me gustaría agregar al respecto, porque nosotros relevamos a Argentina, es que Argentina, de los países que nos tocó relevar, es el único país en el que se puede acceder a la educación superior acreditando conocimientos, pero no necesariamente teniendo el título secundario. Al menos de los que nosotros relevamos, es el único. Eh... Los, las categorías, en, esos, en esas cuatro franjas, las categorías que quisimos atravesar, y ahora voy a contar lo que hicimos porque todo este prolegómeno, sino, eh, tuvieron que ver con la residencia urbano-rural, con la edad de incorporación, con las cuestiones de género, particularmente con las cuestiones étnicas, indígenas, también con la cuestión de afrodescendencia, con la situación de migrantes refugiados, eh, con las diversidades lingüísticas, si la información aparecía con la diversidad sexual obviamente con la situación de las personas con discapacidad y con las eh, pertenencias religiosas nosotros nosotras incluimos también eh, la variable de eh, educación superior en contexto de encierro porque algunos de los países que revisamos incluían esa política que por lo que vimos en la región es bastante excepcional pero existe eh, bueno entonces para contar algo distinto que lo que mis compañeras y mi compañero ya narraron, voy a hablar del egreso en lugar de hablar de las otras instancias. Eh, y voy a ir país por país. Puede ser muy aburrido, pero es lo que tenemos. Eh, bueno, en el caso de Argentina, eh, el egreso eh, el egreso del nivel superior presenta... Eh, bastantes dificultades en, en, en relación con la matriculación, los egresados en tiempo estipulado no llegan al 30% de los estudiantes, eh, y la proporción de egresados en, el, en, en, la gestión, en las instituciones de gestión estatal pública, que en el caso argentino es eh, gratuito desde el inicio, eh, es, eh, es en 14 puntos menor que la de las instituciones privadas, 26 a 39. Eh, el, un dato que recuperamos como relevante es que el 61,2% de los egresados del nivel superior son mujeres. Miren, ¿eh? parecía reaburrido? Eh, en el caso de Bolivia el 33% de las personas mayores de 19 años logran eh, la educación superior. No es fácil, eh, no está medido el promedio, la cantidad de años entre el ingreso y el egreso, porque como ustedes saben, otra batalla que tuvimos que dar es que cada país cuantifica de formas diferentes, mide cosas diferentes, relevo. Eh, en el caso de Bolivia, los hombres representan casi tres puntos porcentuales por encima de las mujeres que egresan o que acceden al nivel superior. Eh, en, el caso, ah, bueno, en el caso de Costa Rica, eh, la cantidad de... Títulos otorgados eh, de, en la franja que nosotros relevamos, que es 2011-2021, decrece año a año y, y observa un punto de particular bajada en 2014 eh, y esto es eh, simétrico tanto en la instancia pública como privada. Con lo cual, evidentemente, tiene que ver con una crisis que va más allá del sistema educativo. Para el caso de El Salvador, eh, la estadística para 2019 acredita casi 30.000 eh, graduados, no, perdón, casi 24.000 graduados, de los cuales el 91% está alojado en los niveles eh, superiores eh, de licenciatura. Y, y de ese porcentaje de, de personas eh, graduadas... Eh, el 69% se gradúan en el ámbito privado y solo el 31% en el ámbito público. Vieron que eran muchos países. Para el caso de Guatemala, la condición de egreso es que entre 2011 y 2015 se graduaron, eh, pasaron a graduarse de 20.000 personas a 33.000 aproximadamente eh, de las cuales eh, un porcentaje muy alto se gradúan en niveles técnicos y un porcentaje mucho menor en niveles de licenciatura. Vamos a Honduras. Bueno, Honduras presenta una condición muy particular, y acá antes de hablar del egreso voy a hablar de otras cosas porque si no, no se va a comprender, es uno de los países de la región o de los que nos tocó a nosotras relevar, que tienen las tasas eh, más altas de analfabetismo de la región. Y por lo tanto, tratar de pensar el nivel superior en ese contexto es difícil, parece forzado, eh, es eh, imponer una problemática en un punto. No obstante, bueno, lo indagamos. Eh, la cantidad de personas que, eh, que egresaron en 2014 de, de los niveles de educación superior fueron 143, eh, y los mayores, eh, las mayores cuantificaciones las presentan... Eh, no, este número está mal... Eh, el mayor número de graduados se presenta en las licenciaturas relacionadas con las ciencias sociales, la enseñanza, el comercio y el derecho, seguidos por eh, la salud y la educación, bueno, y la mayoría de las graduaciones son de mujeres. Para el caso de México... Lo saqué. Uy, deje solo. Saqué la graduación porque iba a hablar de la otra parte. ¿Cómo? Ah, bueno, les voy a contar una incidencia entonces. Yo tenía pensado hablar de la matriculación, pero como todos mis compañeros hablaron de eso, quise hablar del egreso y ahora me encuentro con que de un país, que es México, eh, saqué los datos de graduación del mini-informe este porque eran muy largos. Así que los voy a buscar en el informe largo en un ratito porque si no esto va a ser imposible. Para el caso de Nicaragua, el nivel de egreso eh, presenta un crecimiento global de casi el 35% entre 2010 y 2015. No tenemos datos de 2015 eh, en adelante. Para el caso de Panamá, el nivel de egreso, eh, para datos también 2010-2014, es de eh, casi 117.000 personas. Eh, y hay una eh, importante feminización de la matrícula en el caso de Nicaragua es importante tener en cuenta que existe una situación muy particular eh, de, respecto a los países que relevamos, y es que hay una situación de persecución de los estudiantes que, que impone una agenda muy particular para quienes se encuentran en el, eh, estudiando el nivel superior, y por lo tanto que implica hacer una mención especial en el marco de este informe, que como ustedes saben, si bien está muy constreñido porque estamos relevando fuentes que son de organismos internacionales, nosotros nosotras hacemos el mayor esfuerzo que podemos por preguntarle a esas fuentes cosas que, que no siempre esas fuentes estaban pensando decir, no estamos tratando de pensarlas con una perspectiva que no sea la misma con la que esas fuentes fueron pensadas y por eso nos preguntamos, por ejemplo, sobre la situación de los estudiantes por fuera del contexto educativo en sí mismo, en el marco universitario, pero de las asociaciones universitarias, de las organizaciones, de, de lo que implica ser estudiante universitario en alguno de estos países. Y también por eso mismo es que nos preguntamos respecto de qué sucede con, por ejemplo, la educación en contextos de encierro o la oferta educativa para poblaciones indígenas. Paraguay. Bueno, en el caso de Paraguay también hay que hacer una salvedad y es que la educación del sistema superior se ofrece solamente en castellano y que eh, Paraguay es un país eh, que constitucionalmente se reconoce multicultural y multilingüe, y que tiene eh, un porcentaje de más del 30% de la población que se percibe a sí misma como monolingüe en guaraní. Y por lo tanto, esa población, por más que quisiera, no tiene la posibilidad de acceder al sistema de educación superior. Ese es un problema, del, no digo que no sea un problema del sistema de educación superior, digo que es una condición que lo excede también en un punto. Eh, en relación con el, con el egreso para 2019, eh, la cantidad de egresados eh, contabilizados eran cerca de 35.000 para el nivel de licenciatura, de los cuales 20 un poco más de 20.000 eran mujeres y un poco más de 15.000 eran varones. Eh, Paraguay también presenta, como los países de la región, y ahora vamos a hablar de eso, una alta matriculación y egreso de universidades eh, de gestión privada. Último, para el caso de Uruguay, eh, lo, que lo que presenta la condición de egreso es que aparecen trayectorias educativas eh, con edades eh, distintas a las, a las que espera el rango de edad de, las, de los organismos internacionales, esta mayor edad de los estudiantes y las estudiantes, eh, se supone que está apoyada en la, eh, pres en la mayor presencia de eh, oferta educativa no presencial y por lo tanto los estudiantes y las estudiantes presentan un perfil social diferente porque muchos tienen eh, hijos, está, eh, eh, están trabajando, eh, viven en regiones que no siempre son tan, tan centrales, eh, no obstante, el, el, el aumento de la cantidad de egresos eh, en relación, a ver, el sector terciario es el que mayor eficiencia en la titulación presenta, es decir, el, el nivel superior no universitario. Bueno, quise hacer una improvisación y no me salió del todo bien. Última. Por último, para relacionar un poco toda esta lista una tras de otra, eh, lo que nos interesa eh, mostrar es que existen muchas regularidades entre estos 11 países que relevamos, pero que también dialogan con las singularidades que relevaron eh, Sibeli con, con los compañeros y compañeras con los que trabajó, Rey y el compañero de Rey que hizo el otro relevamiento, y Javier eh, y Patrick, que no está porque se enfermó, y el equipo con el que ellos trabajaron. Y esas regularidades tienen que ver con eh, la ausencia de datos regulares y sistemáticos, hay periodos políticos en los que deja de, de, de descargarse información, como contaba Sibeli, podríamos buscarlo para algunos de los casos que nosotros también analizamos, que hay un crecimiento de la matrícula privada en todos los países, aunque por supuesto en algunos países ese crecimiento todavía no, no batalla tan fuertemente con la educación pública como podría ser el caso de Bolivia, pero que hay igual un crecimiento de la oferta y de la matriculación, que en esa matriculación se ve una gran diferencia porque las universidades privadas en términos generales no toman exámenes, no, eh, no toman cursos selectivos, sino a lo sumo de nivelación, eh, que existen programas de apoyo al ingreso de las mujeres al sistema, al mayor ingreso, que se ven amplias desigualdades entre lo urbano y lo rural en la oferta y en las posibilidades de las personas de matricularse, eh, que hay escasas políticas para poblaciones con discapacidad, para el acceso a la educación superior de, de población con discapacidad, eh, que hay una DISPAR en la región Creo que la, la mejor forma de explicarlo es, hay una dispara de la cuestión indígena en el nivel superior, hay países que tienen programas que funcionan bien, que son muy interesantes, de los que relevamos, y hay países que tienen cero oferta a nivel nacional o que tienen ofertas muy muy este, focalizadas, muy pequeñas. Eh, y por último, que hay muy escasa oferta de educación superior en contexto de encierro, y esto lo hemos debatido un poco, esto no quiere decir que, la, que no, no pensemos que las cárceles de nuestros países este, están llenas de personas que necesitan formarse en el nivel primario, no estamos debatiendo eso, por supuesto que eso es así, eh, pero también eh, podría existir una mayor oferta de educación para otros, niveles, para otros niveles educativos y especialmente el superior, algunos países, como por ejemplo Argentina, Bolivia y México ofrecen este tipo de sistemas, pero no es la regla en, en, en la región y tampoco en el caso de los países que nos tocó eh, informar. Me disculpo por lo de México, quise hacer una innovación en la presentación y hice una macana. Muchas gracias. Eh, gracias, Noelia. Gracias. Eh. Solamente como algunas ideas para sintetizar antes de abrir para algunas preguntas de la audiencia. También considerando que, que esperábamos que Patricia estuviese aquí, nos pudiese hablar del de bloque de, de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, en donde eh, también se han visto como importantes avances en el acceso a la educación, empujado mucho, al menos en el caso de Chile, en el caso colombiano por las luchas estudiantiles que se han propuesto eh, la universalización de la educación y su gratuidad como una de las metas eh, más importantes para el desarrollo de la juventud y para el desarrollo de los países. Ahora, eh, lo que nosotros vamos sacando un poco el limpio de este primer trabajo en colaboración, que consistió eh, básicamente en hacer este barrido, este entender, en el fondo cómo los diversos países, cómo los diversos organismos internacionales, cómo los diversos contextos miran eh, sus avances y sus deudas en la eh, educación superior, en el acceso, en este ejercicio del derecho nos deja, como contaba Noelia, como también eh, contaba Sibel y Muchira, como al algunas deudas o algunas dudas o algunos eh, temas que son necesarios de, de, profundiz de profundizar o de poner al centro eh, y problematizar también. Uno de ellos, por ejemplo, es, eh, claro, eh, en algunos países como Perú, eh, o, o incluso en Chile o en muchos países en donde el acceso a la educación se ha masificado, este acceso se ha masificado segregadamente y a través de mucha transferencia de recursos públicos a instituciones privadas. En Perú son famosas lo que se llama la universidad de bajo costo que son universidades que entregan unos currículos muy estandarizados en distintas eh, zonas geográficas, sin mayor profundización y sin muchas veces expertise de los docentes que están ahí trabajando y más que nada una forma de conseguir un cartón, una acreditación eh, barata que viene a costa de mucha deuda una de las cosas que trajo también la, la crisis en Chile fue eso, el, el abrir el acceso a la vocación y condicionarlo a través de la deuda individual, lo que finalmente eh, ponía a quienes egresaban de estos sistemas en una situación eh, invivible porque lo, el mercado de sueldo no estaba acorde a lo que eh, había sido la deuda adquirida en esos instantes. Entonces, hay, un, hay una eh, idea de entender este acceso y este derecho eh, también en las condiciones en las que se está dando respecto a la privatización existente en cada uno de estos sistemas y cómo eso también impacta el futuro y el presente de las generaciones que se están educando ahí. Una segunda deuda o tema que, que, que emerge un poco en, en nuestra indagación es que sí, es real que las mujeres, incluso en muchos países, las tasas de egreso, las tasas de ingreso eh, son incluso mayores que las de los hombres, pero la distribución en el tipo de carrera, en el tipo de facultad en donde ocurre esto, eh, mantiene eh, las viejas lógicas de eh, las mujeres en las carreras de cuidado, enfermería, pedagogía. Eh, trabajo social, ciencias sociales en general, y los hombres en carreras relacionadas con ingeniería, gestión, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a veces, eh, como solo mirar el número eh, grueso, también oculta como algunos matices que nos revelan que la lógica del machismo, de, de, del sexismo, están operando y continúan operando a pesar de que en los números esto eh, parezca como algo solucionado, incluso superado. Lo tercero que también eh, encontramos eh, como interesante era entender que eh, no existía mucho... Eh, producción de información en América Latina sobre migración y acceso a la educación superior. Y ese es un tema que se está eh, acentuando, está llegando a niveles críticos ya en los últimos años. Eh, nosotros, por ejemplo, la experiencia de Chile es que eh, como migrante no tienes derecho a ninguna de las becas, a ninguna de las... Eh, ayudas que el gobierno eh, ofrece para los estudiantes eh, en condición de vulnerabilidad eh, lo que los pone en una situación de intensa desventaja a la hora de poder acceder a cualquier programa y de continuar eh, y de ejercer su derecho a la educación en estos espacios esta información es casi invisible desaparecía entonces también eh, es importante eh, hacerla visible y para generar un poco también de, de ideas de cómo cuáles son los desafíos en el fondo para ir eh, constituyendo este derecho como una realidad cada vez mayor. En general tampoco encontramos estadísticas, eh, bases de datos que incluyeran las categorías de discapacidad o, o, o relacionados también con las disidencias eh, sexuales y de género. Esto en general lo que pudimos encontrar fueron estudios de caso eh, pequeñas investigaciones, lo que nos va mostrando también que hay una necesidad también de centrar o de ver en el fondo cómo podemos ir centrando los problemas de estas comunidades que nosotros sabemos han sido históricamente marginalizadas eh, y que sabemos que están de esa misma forma marginalizadas de la, de la educación superior, pero no tenemos en el fondo cómo decirlo con los datos que, que, que, que hemos podido recolectar y más bien lo que tenemos son una serie de pequeños estudios que nos van mostrando este drama y que en el fondo eh, pensamos también cuál es la vía para eh, lograr eh, hacerlo eh, o, o centrar o hacer más visible que esta universidad a, a la que todos tenemos derecho es una universidad que tiene que ser segura, para eh, las poblaciones que no pertenecen a la norma, en el fondo, establecida en cada país. Y en ese sentido, la última reflexión que tenemos tiene que ver con eh, el currículum, como eh, la pregunta que se establecía es, bueno, estamos pensando el derecho a la educación, pero ¿a qué educación? ¿Ya? Estamos pensando en, en universidades que utilicen lógica asimilacionista, para eh, convertir a todos los estudiantes que ingresen a ella eh, en, en estos modelos eh, productivistas, capitalistas, o estamos pensando también en otras formas de universidad que integren diferentes visiones y cómo eso puede lucir, eh, básicamente entonces eso escapa de cualquier eh, estudio de, de datos cuantitativos o de cualquiera de la información que hemos recolectado, pero si bien eh, entendemos que hay una eh, mayor intencionalidad por parte de muchos estados, por ejemplo, por eh, abrirse a la interculturalidad, hacer universidades que eh, sean más integra integradoras con la, eh, pueblos, las naciones originarias, eh, no sabemos bien eh, a qué currículum estamos integrando, a qué invitación estamos haciendo a estos grupos y muchas veces es la invitación que estos grupos y comunidades y naciones han pedido. Así que esas son algunas ideas que queríamos eh, destacar, en el fondo, como algunos descubrimientos, algunas eh, reflexiones que nos estamos eh, llevando y con las cuales vamos a continuar el trabajo de nuestra red pero también eh, aprovechando que nos quedan aproximadamente 20 minutos eh, queríamos abrir un poco el piso a ver si habían eh, comentarios, reflexiones y o preguntas que podamos ir eh, rescatando para iniciar al menos un pequeño diálogo eh, sobre este tema que eh, es importante pero no muchas veces tiene eh, la atención que, que requiere Sergio nos va a ayudar con. Bueno, muchísimas gracias por, por sus ponencias y esos datos interesantes sobre la situación de la educación eh, en ambas regiones. Yo tengo una pregunta sobre la región árabe y una pregunta para Mushira. Eh, ...que es sobre... si ¿sí está la traducción? Sí, ¿verdad? Sí. La pregunta es sobre el factor político en el acceso a la educación. Hablaste un poco sobre Egipto, por ejemplo, e hiciste una mención de cómo en los años 60... ...hubo más acceso a la educación y más tarde no hubo, hubo menos acceso a la, a la, a la educación... Y los que conocemos la historia de Egipto queda claro porque el tipo de régimen que existió en los años 60, el el proyecto de nación que existió en los años 60, y luego el que vino después, que era todo lo contrario de lo que era antes. Eh, en los tres países que nos han mostrado, que es Túnez, Túnez, Jordania y Egipto, yo me quedé un poco esperando un poco más más más factores. Por ejemplo, Jordania es una monarquía autodeclarada monarquía, es un rey el que gobierna. En el caso de Egipto y Túnez, por lo menos en papel, se autoproclaman como repúblicas. ¿Cómo esto afecta a la, a la educación? Estos tres países también han vivido cambios políticos muy, muy graves, muy serios, muy radicales. Como la revolución en Túnez? Túnez vivió una revolución hace poco. ¿Cómo esto ha afectado a la educación? Egipto también y con, la, y con la, las fuerzas contrarrevolucionarias que, que ahora gobiernan el país. Eh, ustedes vienen del Líbano, me quedo con la idea de que, bueno, como, como un régimen sectarista, que todavía existe en el Líbano, donde hay una lucha contra este régimen, cómo este régimen, secta o cómo el sectarismo en el Líbano afecta a la, a la educación ahí Entonces, me quedo pensando qué pasa con los factores que vienen desde el régimen político, y también algo que se ha mencionado ahora un poco sobre América Latina y Chile, que son las luchas estudiantiles. Eh, tanto Egipto como Túnez han tenido luchas estudiantiles históricas y cómo esto ha afectado uh, a la educación. Gracias. Sí, presente. Sí, presente. Ah, que se presente. Eh, me llamo Shadi Rojana. yo soy profesor de lengua y literatura árabe en el Colegio de México. Vengo de Palestina. Eh, bueno, eh, gracias por sus presentaciones. Eh, yo tengo unos eh, un comentario, o tres preguntas más bien, articuladas a, primero, las, la complejidad que se presenta al estudiar dos regiones geopolíticamente tan diversas que se pueden englobar en parte del sur global o no, a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la perspectiva de ustedes pueden conversar, dialogar y, y, y poner también retos en términos reflexivos sobre las regiones y los métodos que están utilizando de, de análisis ¿no? y, y rastreo? El segundo tiene que ver con esta forma, digamos, este método de basarse en las estadísticas, en realidades tan complejas, tan, en profundidades densas de, de la historia de América Latina, tan diversas como cada uno de los países que se han mencionado, y ver cómo funciona esta estadística de la educación superior, por ejemplo, sobre qué tipo de poblaciones, pienso muchísimo, por ejemplo, en la población haitiana, que fue recibida tanto en Chile como en Brasil, eh, por medio de programas específicos y estas poblaciones, digamos, en estos marcos a veces estadísticos, puede ser que, ¿no?, un tipo de número, pero no nos va a representar, eh, digamos, una, una realidad concreta más allá de lo que es la perspectiva de una educación superior de cara a un proyecto de futuro que construyen poblaciones migrantes. Pongo el caso haitiano porque es un caso visible y dramático, pero podemos pensar lo mismo con poblaciones indígenas, rurales, etcétera. Entonces quisiera ver si, bueno, me imagino se han postulado este problema, pero cómo lo pensarían resolver desde ese marco metodológico que están empleando, eh, sobre todo porque, bueno, entiendo, no es fácil exponer las complejidades y a veces los números nos van matizando, no, homogenizando también, aplanando las, las, las curvas de, de realidad. Y, la y el tercer comentario, o pregunta más bien, no es un comentario, es, bueno, comparar por ejemplo Brasil, lo que el, el ejemplo de, de Brasil, la Guyana inglesa y Venezuela, pues agarra toda una zona amazónica muy compleja también, Brasil es un monstruo, Brasil se come prácticamente de América del Sur, eso todos los suramericanos lo sabemos, no es imposible negar esa presencia, pero también en ese ámbito amazónico, digamos, cómo contraponer las propias diferencias internas de Brasil en, esa, en ese abandono que hay con el Amazonas, la Amazonía es una región abandonada prácticamente por, por todos los países que la tienen, y cómo contraponer esas realidades de la Guyana con la complejidad colonial, postcolonial también que tiene tan reciente, eh, en términos de educación superior y Venezuela, no con el caso del castrochavismo, con toda la, la, la complejidad histórica que ha tenido en los últimos años, quizás sería pensar, y en términos generales, que, cómo tomamos la educación eh, superior y sobre todo para qué, si la pensamos enfocada hacia mercados, hacia, hacia eh, perspectivas laborales, hacia diálogos interculturales, cómo, cómo pensar ¿no? ese desafío un poco ya. Esta, esta se convirtió en una cuarta para toda la mesa. Gracias. Ah, yo soy Marcela Landazábal, soy investigadora ahorita en, en el en, postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sí, no veo más preguntas, quizás hacemos una ronda, ya, o con esto partimos, yo creo que... Por... Ahí hay una más, vamos con una y... Bueno, gracias. Eh, soy Yamile Sokolovsky del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, que es el sindicato de docente, docentes de las universidades públicas de la Argentina, y eh, bueno, también eh, integrante o acompañante del Grupo de Trabajo de Derecho a la Educación. Eh, primero quería agradecerles y felicitarles por el trabajo, el, el esfuerzo en la recuperación de esa información que, bueno como quedó claro, eh, es uno de los problemas que tenemos ¿no? para, para tratar de construir una, una mirada sistemática que nos permita analizar eh, un elemento tan importante como... Bueno, no solo el acceso a la educación superior, quedó claro en la, en la mirada que, que ustedes fueron proponiendo que estábamos mirando un, un, un elemento más denso, ¿no? que solamente el acceso y que estamos pensándolo en clave de derecho a la educación superior. Creo que en todo caso quería eh, retomar o destacar Hay un comentario que hacía el compañero al final que me parece que es, que es importante que... Eh, y que de alguna manera comunica este trabajo con algo que se va a presentar al final, en, eh, al final del foro, en la presentación del libro de la investigación eh, que dirigió Fernanda, que es el tema de la privatización y la mercantilización en la educación superior, digo, para eh, esta preocupación por qué implica, eh, eh, digamos, de qué manera se está produciendo este incremento en el acceso a la educación superior. Eh, y cómo se está dando respuesta eh, a, a esta, bueno, a la, a la demanda del acceso a la educación superior. Me, me parece que, hay, que, es, que es importante eh, llamar la atención sobre eh, el modo en que también se está construyendo un, un, un discurso que plantea que hay una necesidad de dar cuenta de la demanda de acceso a la educación superior, que no está construido en la perspectiva de garantizar un derecho, sino en la perspectiva de desarrollar un, un territorio de mercado, un territorio de negocios eh, y que eso, y que eso es algo ese es un discurso que se está instalando también desde las orga los organismos internacionales incluso a veces enunciado en términos de derechos ¿no? y que eso nos, nos obliga a, a trabajar sobre digamos, nuestra mirada sobre estos fenómenos, eh, planteando con claridad también bueno tam también lo planteaba el compañero ahí o bueno los compañeros la compañera recién la cuestión de bueno de qué digamos qué estamos el, el acceso la oportunidad el derecho para ser más para decirlo con más propiedad el derecho a qué educación superior también estamos planteando no con qué perspectiva político pedagógica. ¿no? Me parece que en ese sentido eh, todos, estos, todos estos aportes y los cruces que podamos hacer y, y, el, bueno, y la recuperación en la medida en que encontremos la manera de, de, de reconstruirla en términos de información con, con otras intersecciones de la desigualdad también, también es importante. ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Ah, una sola cosa más quería decir para poner también sobre la mesa la cuestión de Pensar junto con el con el derecho a la educación superior la cuestión de el trabajo en la educación superior no digamos como como un, un elemento que no puede faltar a la hora de pensar cómo se garantiza en sentido pleno ese derecho ¿no? Muchas gracias por sus preguntas. El enfoque, mi enfoque fue en Egipto. Yo soy de Egipto, vivo en Líbano y eh, elegí enfocarme en, Egip en Egipto por razones objetivas. Eh, claramente, eh, un país muy grande, un país con el mayor número de universidades y también del cuerpo de estudiantes. Y durante mucho tiempo nosotros en Egipto hemos tenido mucha influencia en muchos otros países, como todos ustedes saben muy bien. Así que... Bueno, la política es muy importante eh, para que nosotros entendamos las relaciones entre la universidad y el Estado, el gobierno. Eh, el Estado puede hablarse de la relación, esta relación es... Eh, las universidades siempre ha sido algo que está relacionado con el Estado, con el gobierno, en diferentes maneras. Cuando yo les dije, en los 60, la visión era... En un estado socialista que dependía de los graduados de la universidad que se iban a volver los actores de la gente que iba a manejar el sector público, así que había mucha ingeniería del Estado en es, cuanto a este trabajo y la movilidad social de las personas, así que las universidades estaban abiertas a todas las personas, los que querían entrar a las universidades y se hicieron promesas, también para proporcionarle al sector público trabajo esto era un proyecto del Estado para eh, hacer o desarrollar los planes de desarrollo, por decirlo así, así que era una herramienta eh, del Estado para realizarlo. Eh, ahora todo el tiempo con la reducción del, de todos esos planes de desarrollo que eh, tenía Egipto, nosotros entramos a una ola o a un ciclo de privatización, comercialización, abrimos las puertas o teníamos políticas de, de puertas abiertas a niveles políticos y claramente no había un plan del Estado, no había un plan de desarrollo para reemplazar el del los 60 o los 70, y esto también se reflejó en las universidades. Y nosotros empezamos a escuchar acerca de una falta de coordinación entre los graduados de la universidad y los mercados. La universidad decía no es suficientemente buena para los planes del gobierno, que no eran muy claros realmente ya en ese momento. Repito, no eran muy claros. La, los departamentos de ciencias sociales estaban llenos de personas que no tenían trabajos para pues, ocupar. Eh, posteriormente los departamentos de ciencias sociales empezaron a ser tratados como estacionamientos simplemente eh, por la sociedad así que todo lo que se relaciona con el papel de la universidad todo esto cambió de manera muy dramática eh, hasta este punto en el momento del tiempo donde la gente realmente perdió la fe en las universidades en la educación universitaria cuando hablamos del derecho yo creo que es muy importante que nosotros también pensemos acerca de que esperaba la sociedad o que espera la sociedad de la educación superior y se desilusionaron mucho acerca de los graduados y de las precariedades y qué iba a pasar en el futuro, como ustedes pueden esperar. Así que sí, ten, en, en Egipto, cuando menos, nosotros tenemos que pensar eh, en los planes del Estado y cómo las universidades eh, van a servir a esos planes eh, a largo plazo. El otro ejemplo es Líbano, como usted dijo, eh, eh, es el sectorialismo, por ejemplo, también como usted describió, es algo muy importante eh, en este país y en Líbano solamente hay una universidad pública y todo lo demás es muy privado, eh, y eh, en los últimos años solamente hemos empezado a ver a los estudiantes y a las facultades eh, protestar. Eh, contra esos eh, sitios que se establecieron para ellos a través de estas eh, divisiones profesionales para y formaron movimientos de protesta contra todas estas, eh, se, estas eh, acciones. Todos los países y regiones eh, tienen diferentes arreglos, diferentes eh, eh, las universidades y el Estado tienen diferentes arreglos y planes. Líbano tiene realmente una sociedad civil muy activa, igual que Egipto. Eh, y la universidad es parte de esto, así que los estudiantes se ven como parte de esto, así que cada país tiene diferentes arreglos, como yo les dije, con el Estado. Voy a agregar nada más un pequeño comentario. Antes de los 60, la educación superior tenía ciertas eh, cuotas. Esas cuotas fueron eliminadas en los 60. Eh, tenían, eh, decían, por ejemplo, ausente y la, la educación universitaria creyó, creció desde los 60 de manera muy estable ha aumentado muchísimo ahora existe toda esta privatización tanto dentro de las universidades eh, nacionales hay eh, clases departamentos que eh, son privatizados que son pagados pues y por supuesto las universidades privadas han crecido desde los mediados de los 80 Ahora la privatización es un esfuerzo del Banco Mundial para recuperar costos, ¿verdad? Así que en todos los países, bueno, al menos en los países que yo conozco, en el Oriente Medio, ustedes tienen esta recuperación de costos iniciando en los ochentas. Pero. La educación superior ha continuado, ha, ha seguido creciendo, hay estas disparidades de las que nosotros hablamos en términos de eh, las mujeres que eh, ayudan, a, van a profesiones de ayuda, por ejemplo, o ciencias sociales, los hombres no entran a ellas y se van a ingeniería, eh, a profesiones más de matemáticas, por ejemplo. Ahora, lo que sucede es que cuando la gente, las personas se gradúan, como Share indicó, no existen trabajos. Una gran proporción de los graduados de las universidades no tienen trabajo, ¿saben? Y les toma años encontrar un trabajo adecuado. Así que esa es... Eh, ese es el dilema tan importante que tenemos, eh, tenemos un sistema sesgado, un sistema que realmente no prepara a las personas bien para el mercado laboral y yo no sugeriría que necesitan tratar de capacitar a más personas para trabajos específicos. Lo que necesitan hacer es darles habilidades de lectura, de pensamiento crítico, otras habilidades académicas para que ellos puedan aprender. Eh, lo que necesiten hacer y el tipo de trabajo que eh, deseen ocupar. Así que ese es el problema actual, principalmente en Egipto, pero por supuesto el mismo, los mismos problemas de educación superior existen en toda la región. Bueno, well, ahora... Pero antes de eso, necesito decir lo de México porque si no, no voy a poder dormir. Eh, recuperamos de la situación de egreso de México dos situaciones que son bastante excepcionales en términos de los países que tuvimos que relevar. Una es que un informe de la NUYES presenta otra modalidad de egreso asociada a un examen final diferente que la titulación por promedio general, que es algo novedoso la... En, eh, al menos en los casos que nosotras analizamos, y por otro lado que existen varias políticas de promoción del vínculo entre egresados y organizaciones sociales o agentes de contratación vinculados con, el, con lo público, eh, que, bueno, que benefician esa articulación, la posibilidad de absorber, que era algo que se discutía en, en el martes, creo, en relación con los estudiantes de la matrícula pública y sus campos de inserción posteriores. Bueno, dicho esto, ahora voy a... Eh, por supuesto que esto tiene un montón de complejidades en términos metodológicos. En el primer eh, obstáculo que nosotros tenemos que, que atravesar o con el que tenemos que lidiar es que las fuentes que pudimos analizar hasta acá para este primer informe, que no es lo único que esperamos hacer, son fuentes que construyeron, otras personas con, con intereses vinculados con los organismos que financiaron eso y que por lo tanto relevaron información que no se ajusta a lo que nosotros o nosotras hubiéramos querido recuperar para algunos de los casos. Tiene mucha complejidad. Y además, como ustedes pudieron ver, nosotros, el, eh, para, el, para el relevamiento de América Latina se relevaron muchísimos países y eh, para el relevamiento que, están, que estamos compartiendo acá de, del Consejo Árabe, eh, estamos compartiendo de menos países. Por lo tanto, en esta articulación estamos presentando un salto muy particular en relación con la metodología que estamos trabajando en función de saldarlo, porque la idea es poder luego hacer informes que sean cualitativos, que profundicen en experiencias, que profundicen en algunos países, en algunas experiencias particulares que nos interesen y, y que ahí podamos recuperar elementos eh, singulares de la experiencia. No, nuestra idea no es trabajar solamente compilando eh, informes de este tipo, pero por supuesto que tenemos un montón de obstáculos en relación con lo metodológico que se presentan muchas complejidades y que vamos tratando de resolverlas eh, a medida que las advertimos, pero hay un montón, sí, es, no podemos decirte otra cosa que sí. Eh, eh, lo que sí me gustaría eh, ampliar respecto a lo que vos decías es no estamos intentando eh, contrastar, contraponer informes, sino estamos tratando de generar algún diálogo entre las cosas que podemos advertir de las conclusiones de todos esos informes y las que podemos advertir de las conclusiones de todos esos informes en otros países y luego entre las regiones. No es solo una comparación, estamos tratando de promover cierto diálogo entre esas informaciones que existen. Eh, y por otro lado, por supuesto, la idea de Sur Global tiene un montón de complejidades, otro de nuestros objetivos es discutir en profundidad algunas de estas categorías, como hablábamos antes, la idea de derecho y de qué es el derecho a la educación superior, es parte de las cosas que queremos debatir, pero también la idea de qué significan estos sures globales tan diversos y, y por qué inscribirnos todos en esa, de qué, qué valor nos aporta inscribirnos todos en esa categoría con, con las singularidades que evidentemente eh, tienen los diversos territorios que estamos abordando. Es parte del trabajo que estamos por hacer, no te contesto mucho más que eso. No sé, Sibeli, si vos querés agregar algo respecto de... Sí. Eh, Marcela, yo no sé si entendí muy bien qué está planteando, pero... Sacar eso. Eh que, ahí tenemos algunos datos, eh, hicimos algunas opciones, qué datos eh, mostrar, qué datos... Ahora, para mí me quedó muy interesante los datos de, de la Guyana, porque de Brasil ya, ya sabemos mucho por lo menos ya se ha difundido más y me quedó muy interesante lo de, de, de Guyana porque en sus planes hay algunos datos, por ejemplo, dicen que 42% eh, es eh, el número de los que concluyen la educación secundaria. E, y en eso 52% son mujeres y 32% son hombres. Y yo fui, por, de curiosidad, fui a buscar los datos del censo, que es de 2012, y ahí hay un número muy alto de jóvenes hombres que morren, muertos. Uh -huh. mortalidad, mortalidad de, de jueves hombres, de jóvenes hombres. No puedo decir por qué, pero me, quedo muy, me quedé muy asustada con eso, porque... Lo pasa lo mismo en Brasil, por, por el tema del narcotráfico, de la violencia, todo eso. En Brasil yo lo sé, pero ahí me quedo, porque también en los dados de la universidad es el doble de mujeres que está ahí. Entonces, el dado de la secundaria también, como que el doble que, que concluye eh, secundario. Eso me quedo con. Y cuando hablan de la secundaria dicen que es más fácil que… Los concluyentes que terminan los secundarios están en la ciudad de Grande y que en, en el interior, en la Amazonia, y son que terminan menos. Y hay mucha gente que no ha ido a la escuela, por ejemplo. Tiene como 13% de analfabetos. Entonces ahí viven los pueblos indígenas, ahí está la Amazonia, de estos lugares, y no tiene educación intercultural. No tiene. Hay, en el último plan de educación hay ahí un intento, dicen que van a hacerlo, pero no hay. El movimiento ahí indígena está planteando eso, yo vi en una página web ahí, fui a buscar, porque me quedé muy interesada en, esa, en esas cosas de, de, de, de la Guayana, porque no sabía, no sabía nada de la Guayana hasta que empecé ese estudio. Bueno, y también en la página del ministerio, solo hay sobre las universidades públicas, y ahí te respondo a ti, no hay nada sobre las privadas. Y en otro lado encontré algunos lugares que dicen los nombres de las universidades privadas, pero no hay información oficial. Por ejemplo, en Brasil hay información oficial. Tú, vos sabéis que hay en Brasil, por ejemplo, y como... 77%, casi 80% de las matrículas están en, la, en las universidades privadas. Y, y en Guiana no, no, no encontré, no encontré. No digo que no hay, pero no encontré. Hasta ahora no encontré. Entonces, sí, otra cosa en Guiana que es interesante es que hay, um, hay indianos y javaneses. Eh, eh, y en la... Nos dados sobre religião, da Hindu, los hindus estão aí, a hinduísmo. Por suposto que há indianos e javanês aí, e isso também me pareceu interessante, que o crioulo eh, era uma língua e há outras línguas também que são habladas como em Amazônia, como em Brasil, como en otro, por outros lados. Por aí o inglês está como a supremacia. Pero solo, también. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por su eh, atención y presencia en este espacio. Como ven, eh, los desafíos que eh, continúan eh, a partir de este proyecto, de esta iniciativa conjunta, son variados. Las diferencias en las regiones, las diferencias en los consejos, todo ello nos ha añadido algunos eh, capas de eh, algunos matices de complejidad que también ha sido una parte interesante del trabajo eh, establecer estos puentes de comprensión mutua, de ir entendiendo cuáles son las pequeñas eh, diferencias, los pequeños matices con los que cada uno de nosotros mira ...a un problema que parece común y que de alguna forma es común... ...pero se manifiesta en cada territorio eh, de acuerdo a sus particularidades. Eh, como les decíamos, eh, esperamos continuar con, con este trabajo pronto... ...lo que continúa es eh, lanzar un observatorio que esperamos tener ya para esta fecha... ...el próximo año andando, en este observatorio van a encontrar las producciones... ...de las cuales escucharon acá pero también eh, mucha de la documentación que encontramos y que recolectamos para desarrollar estos trabajos, asimismo eh, entrevistas eh, y otras formas de estudio que eh, estamos diseñando para profundizar en algunos eh, temas claves que hasta ahora también continuamos negociando y negociando la forma en la cual eh, vamos a construir yo creo que esta red que como todo inicio, eh, requería eh, al menos como una visión muy general de qué era lo que existía para poder situarnos. Y ahora que ya más o menos tenemos ese piso, eh, la gracia es pensar ahora hacia dónde avanzamos, en qué dirección política avanzamos y cómo con esta red también podemos empujar alguna agenda que desde nuestra perspectiva apunten hacia una mayor justicia social y desde las posiciones de aquellos grupos que históricamente han sido marginalizados y hasta el día de hoy aunque estén invitados eh, siguen excluidos de muchas de las formas de funcionamiento de la universidad de su currículum de sus contenidos del conocimiento que se produce etcétera si con estas palabras eh, cerramos muchas gracias y démonos un aplauso para eh,